Muy bien, cachetes. Ande, si yo le regalo dos gatos, mm. y después le regalo dos más, y después dos más, ¿cuántos gatos tiene? Siete. No, no, ¿cómo siete? Presta atención. Si yo te regalo dos gatos, sí. y después te regalo dos gatos más, y después dos gatos más, mm. ¿cuántos gatos tenés? Siete. ¿Cómo que siete? Va, vamos a probártelo con otro ejemplo. A ver. a ver, te regalo dos manzanas, y después te regalo dos, y después te regalo dos más ¿Cuántas manzanas tenés? Seis Bien, bien, bien, seis ¿Y qué pasa con los gatos? Vamos de nuevo, si sí. yo te regalo dos gatos Y después vuelvo a darte dos gatos más Y después te regalo dos gatos más ¿Cuántos gatos tenés? Siete ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo se va a dar siete? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿De dónde sacando siete? Ah, es que yo tengo un gato en mi casa Ando Uy, el vecino mentiroso Voy a hacer como que no lo veo ¡Oye, vecino, ¿cómo estás? Sé, vecino! ¡Ah, yo muy bien! Fíjate que vengo de la selva ¿En serio? Sí, te cuento que estaba comiendo Y siento que me...